Fauna brava y Vos que gracias nos reunimos a diseñar un pelaje. Una segunda piel para un cuerpo que nace libre. Un manto que cubra y abrigue. Una piel suave de capullos de algodón para abrigarte con agua y plantas vivas. Venís de agua sagrada, el nido de mamá. Madre. Gracias por acercarnos a este ser de las estrellas. Sos un gran tesoro para nosotras. Qué alegría nos da saber que estás acá. Te ofrecemos cuidado con amor y caricias. Te estábamos esperando. Gracias por traer tu luz.